Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Y hoy vamos a estar analizando estos vehículos que van a ser A2. Bien, eh, tenemos el caso del Type 59 Un vehículo, o un tanque mejor dicho, premium de tier 8 eh, Que la verdad ¿Merecía un bufeo? es la pregunta, no sé, puede ser Hace mucho que estaba como estaba y puede ser que me haya merecido un bufeo Pero bueno, tampoco creo que esté tan tan mal el vehículo en sí Tal vez la dispersión sí era un poco, un poco, bueno, china, un poco soviética, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que estaba bien Salvo el, el gran problema del vehículo en sí podía eh, resumirse en la dispersión eh, Y lo que tiene que ver con la penetración por lo menos con munición estándar, ¿no? Porque sí o sí te obliga a tirar muchas veces oro más de lo, uno, de lo que uno querría, ¿no? Eh, pero bueno, entonces podemos decir que el Type 59, tanto él como su versión gold, el dorado, si lo tenés, tenés que saber que a dispersión, lo que tiene que ver con dispersión a 100 metros van a bajarla de 0.39 a 0.35, con lo cual vas a poder llevarla mejorándolo con eh, comida, con hermanos de armas, con... El equipamiento y todo ese tipo de cuestiones Vas a poder llevarlo a un 0.32 Más o menos Así que no está para nada mal 0.32 y hasta te digo que con comida 0.31 Tranquilamente puedes llegar a bajar Así que tener en cuenta porque vas a ser de un vehículo Bastante impreciso A un vehículo bastante preciso Y encima Tiene muchas cualidades Muy buenas también, con lo cual No sé si no va a estar un poquito OP Pero, pero bueno Recordemos que sigue teniendo su penetración de 185 Con munición estándar Y 241 con munición premium Tiene un 100 milímetros El Type 59 tiene un 100 milímetros Bien El tiempo de carga pasa de 8.4 A 7.9 eh, Segundos Bien, o sea Bien, bien, muy bien Muy bien la cadencia, esa cadencia va a estar muy buena Es un montón Es un montón, es eh, medio segundo Es un montón Vos podés decir, eh, medio segundo. En una pelea, en un mano a mano, tener medio, medio segundo de recarga es una bestialidad. Es una bestialidad. Eh, va a pasar de tener un DPM de 1785 a 1898. Eh, lo cual está bastante, bastante bien y no es para nada, para nada despreciable. Eh, ¿Qué más? Después tenemos lo que es la velocidad máxima. Pasa de 56 kilómetros la hora, que es lo que tendría hoy en día. Eh, pasa unos 60 kilómetros por hora, ¿bien? O sea, le suben lo que es la velocidad máxima, pero no le suben lo que es la potencia del motor, ¿bien? Le suben simplemente eh, que la aguja pueda llegar un poquito más. Pero va a tardar lo mismo en agarrar esa velocidad máxima. Y la reversa no la tocan, lo demás no, no, no lo tocan. Recuerden, así para que tengan una idea, los puntos de vida del vehículo siguen siendo de 1300. El blindaje del chasis frontal sigue siendo de 100. 80 lateral. Eh, blindaje de torreta 230. La torreta es bastante, bastante durita. O sea, bastante troll, más que dura, dura en sí. O sea, 230 no está mal porque es bastante redondeada. Pero es bastante troll, digamos. ¿Viste? Te. puedes llegar a rebotar bastante, bastante tiros. Si estás haciendo una especie de side scrape, side scrapping. O torretear, como lo quieras decir. Como más te guste. La potencia específica sigue siendo de 18.06 con 650 caballos de velocidad o horse horsepower. Estoy muy yankee hoy, estoy muy inglés Así que view range, eh, rango de detección 380 metros, así peladito Pero bueno, vamos al 121 chicos Vamos al 121, este vehículo de la rama Chinese, de Chinese Tree eh, Que tiene un tiempo de apuntamiento actual de 2,7 segundos Y tiene una dispersión de 0,35, ok? ¿A qué me refiero con eso? Que, bueno, obviamente va a ser eh, bastante más preciso, ¿no? En el sentido de que, si bien no es que le mejoran la dispersión real, la del cañón en sí, o sea, sí la mejoran, pero no. ¿Qué quiero decir? Me explico. Eh, la mejoran lo que tiene que ver con la dispersión de la torreta, es decir... Va a ser más preciso cuando estés, cuando termines de girar la torreta. La retícula no va a ser tan grande. ¿Entendés? Es como un mini bufeo. Tampoco es un real, real super mega chufeo Porque lo ideal hubiese sido que... Eh, que le pongan la dispersión... Que le bajen la dispersión real al cañón y punto. Y ya está. ¿Entendés? Eh, eso hubiese sido lo, lo ideal. Podríamos decirlo así. Eh... Y, bueno, de, obviamente 2.7 a 2.5 y la dispersión de la torreta eh, de 0.12 a 0.1, 0.10 sería. Que tampoco es la diferencia, o sea, es muy poquito. La verdad que lo, lo tocan algo como para decir, bueno, lo que sí baja bastante son 0.2 segundos del tiempo de apuntamiento. Que eso está bastante bien porque vas a poder tenerlo en un 2.3, 2.4 más o menos. Por ahí andaría, supuestamente. Um, Recordá que la dispersión es de 0.35... Eh, que pega 440 por disparo Que penetra dos, eh, 262 Exactamente eh, Es, el, es la, el tier 10 Obviamente de, de, de los medianos chinos eh, Tiene un DPM de 2750 Tiene una capacidad de 40 proyectiles tiene una potencia de motor de 650, lo que le da una potencia específica por su peso de 30 y, entre 39 y 42 toneladas. Más o menos, eh, una potencia específica de 16,67 caballos por tonelada. Una velocidad máxima de 56 kilómetros hora y eh, una velocidad de rotación de 50 grados por segundo. Eh, lo que tiene que ver con puntos de vida en sí, más que nada para que tengan una idea... Para refrescar conceptos, podríamos decirlo. 2050 puntos de HP de vida. Brindaje de chasis 135. Ese chasis es bastante blandete. Pero también le puede sacar algún rebotín. Por lo general, no te, no te recomendaría que te bases en eso. Para decir, bueno, trato de rebotar tiros porque es un tier 10. Porque te las van a clavar igual. Eh, así que tenés que tener mucho, mucho cuidado, bro. Eh, después lo que tiene que ver con... El eh, blindaje lateral 80, 60 traseros Blindaje de torreta 240 130 lateral de torreta 60 de eh, trasero de torreta okay? eh, Bueno, básicamente Básicamente eso, chicos Después Le vamos a pasar directamente con el Wansu 100, 120 120 ¿Y qué podemos decir Wansu 120? Bueno, podemos decir entonces que tiene un cañón, con el cañón de 122 porque tiene varios cañones. Recordemos que tiene los cañones de 100 milímetros, tres cañones de 100 milímetros y uno de 122, el 60-122T. Con el último cañón que, que podés desarrollar, vas a, vas a poder eh, mejorar el apuntamiento de 3.4 a directamente... Eh, lo que tiene que ver con esto a 2.7, es un montón La verdad que es 0.7 O sea, realmente me parecía eh, No sé si aberrante es la palabra Pero me parecía bastante pedorro El hecho de que Macho, no puede, está apuntando 3.4 segundos es un montón Es un montón, pobre Wansu 120 estaba ahí en, en, hundido en, en la caca. Eh, dispersión en la rotación de torreta de 0.14 a 0.12. Está bien, un poquito, un pequeño bufeo. Pero el gran, gran, gran bufeo está ahí. Está en el tiempo de apuntamiento. Es que 3.4 es. Con un, encima con un 122. Porque si me decís que tenés un 170 milímetros, no sé, por decir algo. ¿Entendés? Fue un 122. Es un cañón recontra común para los tier 10. Es más, hasta algunos tier 8. Es más, hasta muchos tier 8. Tienen 122 milímetros. Entonces... No sé, no me parecía que, que estaba demasiado atrás. Por decirlo así. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, que la dispersión en la rotación de la torreta de 0,14 a 0,12. Dispersión en la rotación y movimiento del chasis eh, de 0,18 a 0,16. Un poquito bueno, o se va a mover más. Y eh, el Wansu 120 modelo 3 016 a 014. Bueno, o sea, le bajan 0.2. Igualmente a ambas orugas, a ambas. A cualquiera de las dos que desarrolles. Eh, porque al fin y al cabo vas a tener que desarrollar todas. Y eh, lo que va a hacer que el vehículo se mueva un poquito, un poquito más rápido. Recuerden, para eh, tirarle un par de números. Este Wansu 120 está pegando unos. 440 de daño promedio por disparo, tiene una penetración de 249 con munición estándar, 340 con munición premium, tiene un DPM de 2400, eh, una dispersión de 0.38, el tiempo de apuntamiento ya estuvimos hablando de 3.4 eh, y lo van a bajar a 2.7 y una dispersión de 0.38, bien, o sea, ahora sí me parece un tanque que va a estar mucho más eh, metido en el meta, Valga la redundancia, si sí, sí, sí, se puede decir así Va a estar más presente en el meta Va a estar más presente en el campo de batalla eh, Puede tener unos... O llevar unos 40 eh, proyectiles Lo que lo hace que, que... bueno, que tenga una capacidad bastante... Aceptable, aceptable, podríamos decirlo eh, Después tiene una potencia motor de 600 caballos Lo que le da una potencia específica de 16.3C Caballos por tonelada Una velocidad máxima de 60 caballos kilómetros la hora, recuerden que es un vehículo mediano obviamente, eh, puntos de vida 1750 puntos de HP, es un tier 9, no se olviden de eso, blindaje del chasis 100 frontales, bastante escasos 100 frontales, pero recuerden que estos vehículos inclinados siempre sacan algún rebotito, si lo manejas medianamente bien y no te confías en exceso del blindaje, eh, 100 milímetros termina siendo poco Pero igualmente algún que otro tiro Por el azar, por el, por, por, por el RNG, por el Jesus eh, te va a ayudar y te va a sacar Algún rebotín, pero ya te digo No pensés que va a sacar rebote porque está inclinado Porque te va a entrar todo después, y va a estar puteando Blindaje de torreta 220, eh, lateral de torreta 160, trasero de torreta 65 Rango de visión 390 metros Alcance de señal de 750 metros es el alcance que tiene este vehículo Bueno, y vamos al 334-2 eh, Con su cañón de 122 milímetros El MM371-122 JTX eh, Eso Después, eh, ahí estamos pasando ya la, Estaba viendo la trabaja que quería ver qué onda eh, porque, ah, 34-1, Está bien, perfecto, perfecto, no, no, me confundí Pensé que este era el 34-1 Eh... Nah, 34-2, con el cañón de 122 Entonces, eh, Podemos decir Que la penetración del proyectil estándar va a pasar de 190, recuerda que este es un vehículo eh, Premium de Tier 8 eh, Va a estar pasando de 190 A 212 Bien, es un montón Está bastante, bastante bien. Eh, tampoco es que, digamos, o sea, le suben la penetración. Eso ya es mucho decir. O sea, nunca, se, nunca nos podemos quejar de una subida de penetración. Obviamente, tal vez estaría mejor que sea en vez de 190, que sea 200 o, o 203, algo así. Y la otra sea un 2, 237, 240, igual sigue siendo corto. Pero bueno, aunque sea, algo es algo. Eh, pero bueno, pasamos después la penetración del vehículo especial de 250 a 280. Ese sí está muy bien. Eh, 280 milímetros, está muy bien, muy bien, la verdad que sí, excelente, Flowers Victory. Tiempo de apuntamiento de 2,9 a 2,7, dispersión de 0,44. Es directamente, es un KB2, boludo. velocidad máxima de, de 50 a 56 Kilómetros la hora, o por hora. Eh, blindaje de este T-34-2, 100 de blindaje frontal, 45 lateral, 45 trasero. Eh, blindaje de la torreta 170, 120 de lateral 60 traseros Tiene AP, APCR como munición premium Y eh, y bueno, nada, eso, básicamente eso es el vehículo en sí Vamos a pasar directamente, como estábamos viendo recién, con el 110 Chinese Todo chino, o sea, todo, todo de la patria grande allá de, de los hermanos chinos eh, ¿Y qué podemos decir de este vehículo? Entonces, el 110 Vehículo de Tier 8 Tanque pesado Chinese Bueno eh, Con el cañón de 100 milímetros 62 eh, 100T Ok Acá lo termino de configurar Perfecto Bien, Excelente Tiempo de apuntamiento 2.9 segundos o sea, prácticamente 3 segundos, lo cual es un montonazo. La verdad que es un montonazo. No entiendo por qué estos tanques tenían tan, estaban tan atrás. Eh, pero bueno, es así. Después, eh, dispersión a 100 metros, 0.38, va a pasar a 0.36, lo cual está bastante bastante bien. Dispersión en la rotación y movimiento del chasis de oruga de, de la oruga 110, que es el modelo oruga, 0.25 a 0.20, o sea, le bajan bastante, 0.05. Y la oruga 110, modelo 1, de 0.23 a 0.18. O sea, mejoran las dos orugas que tengas para, para desarrollar en, en esa línea. Después, algunas características del vehículo. El 110 pega 320 de daño promedio. Está penetrando unos 215 y unos 265 con munición premium. Eh, tiene un DPM de 1920. Como decíamos, tiempo de apuntamiento hoy en día 2.9% va a pasar a 2.5 dispersión de 0.38 como dijimos a 0.36 capacidad de 40 proyectiles como la mayoría lo está que me estoy dando cuenta que la mayoría tiene 40 proyectiles eh, potencia específica acá se queda un cholín corto se queda un poquillo cortiño eh, de la potencia del motor de 580 y una potencia específica de 11.49 y alcanza una velocidad máxima de 40 está bien pensemos que es un vehículo pesado obviamente pero esta potencia el... Feo, feo, feo Puntos de vida, 1550 puntos de vida Lo que es lo estándar para un vehículo de Tier 8 Algunos tienen un poquito más Algunos tienen 1500, pero andan más o menos por ahí Blindaje de chasis, 120 frontal 90 lateral, 60 trasero Vendaje de torreta, 201, 148 lateral 50 milímetros en el trasero del vehículo O sea, traslenta todo en las laterales eh, Puede que sí, puede que no, depende No angules este vehículo porque es picudo Así que si lo angulas, te dejas las mejillas Frontales eh, sin angular, o sea, se las dejas planas al rival y te entra absolutamente todo. Después te vas a estar preguntando cómo carajo puede ser que me entre todo. Si estoy angulándome, los alemanes son los, no los únicos, pero son los que más deberían angularse eh, ya por defecto. Rango de visión, 380 metros, lo cual está bastante bien para un pesado. Y rango de señal, 750 metros, lo cual está más que excelentísimo. Para un vehículo pesado, ¿no? O sea, no le puedes pedir más tampoco a La radio, que es muy, muy importante la radio en este juego, aunque mucha gente no le da bola. Y dicen, ¿para qué sirve la radio? Bueno, sirve para justamente te van a mostrar los animales. Los animales, mirá, what the fuck. Pues te van a mostrar los enemigos. <ríe> ¿Por qué animales? ¿Cualquiera? Y bueno, los enemigos que estén. Que vos no los pueda ver, vas a tener que entrar en el, en el círculo de tu radio para poder dispararles. Si no, no los vas a ver. Um, seguimos por el T-34-1. Este vehículo de tierra es 7. De Tier 7, eh, 7 eh, eh, alemán, porque iba a decir alemán, boludo. De Tier 7, China, ¿cómo estoy hoy? Eh, es un tanque medio, mira, vale 1.400.000 créditos, no me acordaba. Bueno, vamos a meternos directamente en este vehículo, a ver qué tipo de bufeo le hacen. Entonces, el t 34 1 cañón de 100 milímetros, MM-44-100 JT, Juan Traverso, tiempo de apuntamiento de 2,7 pasa a 2,5 segundos. Muy bien. Dispersión en la rotación y movimiento del chasis Oruga 341024022 022 Y el otro modelo 022 O sea le bajan 0.2 a todas las orugas Lo cual va a hacer que se mueva un poquito De manera más ágil eh, Va a apuntar más rápido Eso no lo va a hacer más preciso Repito lo que digo antes No lo va a hacer más preciso sí va a hacer que cierre retícula antes Y que puedas eh, disparar 0.2 segundos más rápido. Ahora, después de la dispersión, te puedes seguir troleando de manera igual que lo hacía antes. Y de hecho, lo vas a seguir haciendo porque tiene 0,40 de dispersión. No sé por qué están tan mal los chinos de dispersión. Eh, entiendo que es una manera de balancearlos, pero que tampoco están tan rotos. En todo. Si vamos a que en todos los aspectos están rotísimos. Y bueno, meterle 0,40 de dispersión como para decir, bueno, ok. Si en todos los, los demás aspectos están, son bastante malos. A ver, este 34-1 pega 250 de daño con munición estándar Lo mismo con munición eh, premium y pega eh, 330 con explosiva Supuestamente ahora la explosiva va a sacar como mucho 8 <ríe> eh, Penetración de la armadura 175, 235, 50 milímetros eh, Tiene un DPM de 1612, bastante malardo eh, tiempo de apuntamiento como decíamos 2.7 al, al día de la fecha dispersión de 0.40 34 proyectiles Es lo que lleva este vehículo Movilidad eh, 520 caballos de velocidad Lo que le da un, una potencia específica De 16 caballos por tonelada ¿okay? 50 kilómetros es su velocidad máxima La velocidad de rotación de 42 grados por segundo eh, La resistencia es de 1150 puntos de vida Blindaje chasis 60. O sea, directamente le tiras una piedra y creo que le haces daño. 45 lateral, 40 trasero. O sea, no. No tiene ningún tipo de blindaje esto, bro. O sea, con una explosiva te puede llegar a lastimar en serio. Porque. Una explosiva, un tier 9, te. Pensá que tenés 60 de frontal, 45 trasero. Eh, lateral, perdón. Bueno, torreta, 170, 120, 60. O sea, trata de mostrar el cuerpo lo menos que puedas porque estás en el horno. Rango de visión 370, rango de señal de radio 750 metros, kilómetros, no metros, eh, vamos entonces directamente ya a meternos con el Type 58, ok, este tanque Chinese, también, bueno, no sé para qué aclaro que es Chinese, si son todos Chinese, eh, ¿qué podemos decir de él entonces? Bueno, podemos decir que eh, le van a, lo que tiene que ver con el cañón de, eh, recuerden que es un vehículo de tier 6, no el Type 58, pero con el cañón de 85 milímetros, tiempo de apuntamiento mejora de 2.3 a 2 segundos, la dispersión pasa de, a 100 metros de 0.38 a 0.36, el tiempo de carga de 5 a 4.8 segundos, o sea, le reducen el tiempo... De recargar del cañón. Que eso es muy importante en un tanque. O sea, lo van a le pegan una bufiada hermosa. Porque le bajan la dispersión. Y le suben eh, lo que es el DPM. Bien, o sea, le bajan el tiempo de recarga. Sube el daño por minuto. Eh, así que el Type 58 va a estar bastante bastante bien. ¿Ok? Eso me parece a mí por lo menos. Recuerden que está pegando unos 160 de daño promedio por disparo. Con munición estándar eh, penetra 126. Con munición premium 167. Um, tiempo de apuntamiento, bueno, como decíamos, 2.30 va a pasar a 2 a segundos clavados O sea, va a quedar bastante bien, te digo Va a quedar bastante, bastante, bastante bien um, no, no está para nada mal, te digo Bueno, lo que me gusta es que tiene 60 proyectiles a diferencia de del otro De los otros que tenían 40, más o menos Pero bueno, también con, lo, con el tiempo que recarga tiene tener más proyectiles, obviamente Dispersión de 0,38 con el cañón de 85mm, 56 85JT, porque tenés el otro también, acordate. Tenés el 85mm S53. Bueno, este, esto es para el cañón este, eh, así que le van a estar bajando lo que es la recarga. Potencia específica de 15,39. Eh, recuerden siempre que la potencia específica es bastante importante para los vehículos medianos, ¿bien? Para los pesados casi que no te diría, salvo que quieras tener un vehículo pesado bastante rápido. Caso IS7 277 Bueno, vehículos que se muevan como un mediano Prácticamente eh, Pero que son muy Muy rápidos, acá tiene una potencia específica de 18 Y eso es lo que tiene un mediano realmente ves Fíjate que este mediano tiene 15.39 O sea, se mueve bastante, más como una especie De pesado que con mediano realmente eh, velocidad máxima 55 puntos de vía 840 que está en la media blindaje de chasis 45 blindaje de torreta 90 frontales eh, 75 laterales 52 torreta trasera 45 frontal de chasis 45 lateral de chasis 40 trasero o sea eh, no tenés prácticamente blindaje podés sacar rebotes porque la inclinación es bastante bastante buena eh, pero recordad bueno eh... Va a quedar bastante parecido al típico eh, 85M, más o menos. Aunque el 85M recarga un poquito más rápido y es más preciso, me parece. Pero, pero bueno, hay que tener en cuenta que, que es un bufeo, es un tanque de línea, tampoco es un tanque premium. Así que, que nada. Eh, bueno, vamos directamente ya con el último, chicuelos, que es el Type T34. ¿okay? Este Type T34. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de él? Bueno, básicamente que con el cañón de 57 milímetros, 55-57 FG, tiempo de carga de 2,3 pasa a 2 segundos, la dispersión en la torreta de 0,14 a 0,1, dispersión en la torreta y movimiento de chasis, Oruga Type T34-0,26 pasa a 0,24 y, eh, y la dispersión en la rotación y movimiento del chasis en la Oruga Type T34M de 0,24 a 0,22. Otros datos del vehículo Recuerden que este es un tanque de tier 5 eh, Chinese, todo chino ¿ok? Entonces, qué vamos a decir de este, de este vehículo Bueno, vamos a decir entonces que tiene un daño de 85 Recuerden que esto es con el cañón Que acá la gente de Waramis nos está dando en esta imagen Que es el 57mm, 55 57 FG eh, El daño es de 85 tiene una penetración promedio de 112-189 Con munición premium Y está eh, Está recargando eh, Tiene una cadencia de tiro digamos De 26.09 rondas por minuto eh, Tiene un DPM de 2.217 Un tiempo de apuntamiento Como decíamos de 2.3 Va a pasar a 2 segundos clavado O sea le baja en 0.3 Es un montón La dispersión va a seguir siendo la misma De 0.34 Tiene 120 proyectiles Porque recarga bastante rapidito eh, Pensar que tiene la potencia motor de 480 Pasa, eh, digamos que tiene una potencia Específica de 16,65 caballos por tonelada Tiene una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora La velocidad de rotación es de 40 grados por segundo Velocidad de giro de torreta de 48 grados por segundo Recuerden, esto a veces se lo digo A veces no, pero Lo que tiene que ver con la velocidad de rotación Y la velocidad de giro de torreta es un anti-troll, ¿bien? Es para que no te troleen, Para que no venga uno mucho más rápido Mucho más ligero Y te dé vuelta Y vos no puedas moverte o girar Porque sos un tanque demasiado lento Entonces, en este caso Tanto no importa porque es un mediano Y porque es de tier 5, ponele Pero en vehículos ya más de tier 8, 9 y 10 El giro de la velocidad de rotación Y la velocidad de giro de torreta Es bastante importante Y más si es un vehículo pesado, ponele Porque si te quedaste contra algún mediano Medianito medio rápido que ande por ahí El chon te va a pegar un tiro Y vos vas a querer girar y si vos tenés el mouse que debe girar a 1. Ponele, no es una exageración, pero ponele que debe girar, no sé, a 12 eh, o 14 por ahí andará, yo qué sé. Entonces te trolea todo el mundo. Pero bueno, eso quería aclarar nada más. De puntos de vida 590, obviamente es un tier 5, mucho no le podemos pedir. Blindaje de chasis 45. 40-40. Eh, es el chasis básicamente de, de, del otro del Type 58, parece. El eh, viaje de torreta Bueno, acá sí cambia 52 con de frontal de torreta 52 de lateral 45 de torreta trasero Rango de visión 350 metros Y alcance de señal más pobre de la historia de la humanidad 325 eh, Tiene menos señal, boludo, que una radio a pilas Así que, pero bueno, es lo que, es lo que tiene A ver, esperen que ahí se lo mejor un toque A 350 y la radio eh, 525, perdón Rango de visión 350 Y rango de señal 525 Es que tenía puesto la, la otra eh, y perdón, la potencia específica Tenía puesto el motor, lo tenía mal equipado eh, Potencia específica del motor 17.33, lo cual no está nada mal Ahí sí me gusta más eh, Antes habíamos dicho 16.64 Ahora 17.33 es bastante, bastante Bueno, velocidad máxima de 55 eh, 42 grados de, Por segundo gira y 48 De torreta, ahí aclaré bien Porque lo tenía mal configurado, chicos Pido las eh, correspondientes Disculpas y queda todo saldado. Puntos de vida 590, ¿ok? Eso para que quede claro, también no lo había dicho. 590 porque... Nada, ahí está. Ahora sí. Y como les digo, les repito, rango de visión 350 y rango de señal 525 metros, ¿ok? Bueno, hasta aquí el video de hoy, déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes estos bufeos, si les parecen bien, si tenés alguno de estos tanques, decime qué te parece el tanque en sí, y si ves que realmente va a mejorar, o muchas veces pasa, a ver, yo estos tanques realmente los desconozco, por eso busqué reseñas acá, porque creo que no tengo ninguno de estos vehículos, salvo, salvo el Type 59, el Gold, el de oro. Pero los demás no tengo ninguno, ni siquiera el 121 jugado tampoco, ninguno, ninguno. Así que déjenme ustedes en los comentarios si alguna vez jugaron la rama china, ¿qué les parece esto? Si les parece que es suficiente estos bufeos, si son bufeos realmente o son una cargada, porque a veces, ya te digo, eh, sacan un supuesto bufeo a un tanque que vos decís, no sé, pero a este tanque lo bufean. Me pasó, por ejemplo, el caso concreto: el Panther 88, el Panther 8,8 tanque premium eh, alemán de Tier 8 lo bufiaron ¿Qué hicieron? Le subieron el daño. Pero si el daño no era el, no era el problema del tanque. El problema del tanque era la penetración y que ve tier 10. Y que en consola ese vehículo está preparado solamente para ver tier 9. ¿Bien? Con el Panther 88, 8 si no mal recuerdo, lo, lo toco de memoria y no lo juegas un montón. Si no me recuerdo, tiene 203 237 con munición a PCR y 237 contra Tier 10 es muy complicado porque te tocan vehículos realmente muy duros en tier 10. Y que con 237 y a distancia pensá que se va a unos 220 poneles y estás muy lejos snipeando. Porque con el pantero 8 contra Tier 10 fuiste a primera línea y sos pollo. Así no, Mateo. Estás en el horno, porque te entra todo. Tenés que moverte, tenés que escurrirte por todos lados. encima la velocidad tampoco es la mejor. O sea, la velocidad sí está bien. Lo que está mal es la potencia, es bastante pesadete el tanque, le cuesta un poco moverse en terreno blando, en subidas, le cuesta horrores. Eh, entonces es un tanque con un... Eh, ¿Cómo decirlo? Es un, tiene un cuerpo bastante grande. Me puse a, a, a hablar del Panther 8 y nada que ver, así que les pido disculpas, siempre me enrollo hablando de cualquier cosa. Pero, entonces, le, lo que, a lo que iba, a lo que apuntaba, voy a cerrar el tema le subieron la, el daño y, y lo que en realidad tenían que haberle hecho a ese vehículo, dejarle el daño que tenía que era 230, no está mal que pegue 230, es un tier 8 y subirle la penetración de 203 le hubiesen puesto 217 y de 237 le hubiesen llevado a 248 y bueno, más o menos te lo arreglabas viste con pues, 248 y bueno, no está, está, no está mal no está mal directamente, eso es un tier 8 pero, pero 237 y tenés que dispararle a un... A un Super Conqueror, eh, está bien, es preciso todo lo que quieras, pero eh, no le vas a entrar. Eh, a distancia te vas a estar torreteando. Vas a tener un IS-7 a distancia, no le vas a entrar. Vas a ver capaz que algún mouse, un tipo un tip 5, pero olvídate, un tipo 4, olvídate. No le entras, pero ni de casualidad. Bueno, no le entras a nada, prácticamente de es, es muy complicado. Eh, pero bueno, amigos, déjenme en los comentarios qué les parecen en este bufeo. Dejate un like ahí, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Besitos, cuídense, que tengan un hermoso domingo. Chau, chau.